Bueno, este es un pequeño hotel que trabaja con la comunidad de Común también, es hotel que su empresa trabaja con él. Después, si queréis más, pues os paso enlaces y cosas de distintos tipos de empresas, empresas de agricultura, empresas de todo tipo, incluso grandes, cartonajes también de la Plana, que es una empresa muy grande que también lo ha hecho. Pero antes yo creo que, por favor, si quieres, eh, vamos a, a organizar la mesa y si queréis, dejo un poquito primero ahí. Vas a poner... Ah, vale, pero creo que ah. el orden es primero, Pedro, sí, es... ah, sí, es es presidente. Presidente. Vale. <risa> sí, dejo primero a Pedro, porque ya que estamos con empresas, además, si hay alguna pregunta, pues adelante, Pedro. Bueno, hola a todas y a todos. Bueno, pues yo, como comentaba, compañero, eh, pertenezco a una empresa eh, que ha tenido un recorrido un recorrido eh, que nos ha derivado hacia, hacia este movimiento y es lo que vengo un poco a contar, ¿no? que es lo que, cómo funciona la empresa que ha confluido con el movimiento de la economía del bien común. Entonces, bueno, para empezar voy a contar un poquitín a qué nos dedicamos, esto no es lo importante, como comentabas anteriormente, da igual, es, es un poco circunstancial, cualquier empresa puede, puede y desde mi punto de vista debe eh, caminar en este sentido. Pero bueno, eh, tenemos una dedicación dentro de la sociedad, hacemos una actividad que es, creemos útil. Eh, nos dedicamos en concreto a los trabajos en altura, que es algo un poco peculiar, pero es, es un servicio como otro cualquiera. Los trabajos verticales, eh, para los que no lo sepan, son los trabajos que se realizan en altura con técnicas de acceso y posicionamiento con cuerdas. Eh, lo habréis visto seguramente en fachadas, en ámbitos industriales, etc. Eh, no tiene más, también damos formación, o sea, aparte de hacer este, este servicio pues eh, formamos a gente que quiera aprender en este oficio y dedicarse a ello pero esto no es de lo que he venido yo hoy a hablaros he venido yo a hablaros de cómo, cómo funcionamos y por qué eh, decidimos en su momento hacer el balance del bien común y, y hacer cambios en la empresa en este sentido, ¿no? y la satisfacción que nos eh, reporta y, y los posibles beneficios que, que, que estamos encontrando en, esta, en este caminar. Bueno, primero de todo, contar un poquitín la historia de la empresa. Mi empresa Altur eh, empezó hace 25 años y con una, con una forma de actuar convencional, una, una sociedad, un, una un, una sociedad limitada, varios socios, trabajadores eh, contratados y, y en un momento dado decidimos un poco, algo parecido a, a través de un proceso de reflexión, algo parecido a lo que explicaba en este, en este breve vídeo ¿no? no encontrábamos mucho sentido a esa eterna eh, tensión entre la parte de trabajadores y la parte empresarial y, y esa competencia no ya con el exterior sino interna claro. también que, que, que eso tiene mucha, mucho tema ¿no? ¿Eh? y, y decidimos en un momento dado pues que crear una cooperativa crear una cooperativa y empezar a, a, a, a dar pasos en, en este sentido que los trabajadores formasen parte del proyecto que tuviesen acceso a, a él y de esta manera facilitar un poco el.. Eh, el hacer cosas que queríamos hacer desde el principio y que nos veíamos un poco obstaculizados por la forma de la, de la empresa ¿no? que no nos dejaba de alguna manera eh, pues eh, proceder en ese sentido y, y así fue como contactamos con... tuvimos conocimiento de la existencia de este movimiento, contactamos con ellos y hicimos una primera experiencia que fue un grupo PIR que se consiste en varias empresas ...que tienen ese mismo interés y que nos trabajamos conjuntamente... ...para hacer, ayudarnos a hacer el balance con la ayuda de un consultor. Eh, esta fue la primera experiencia, en 2015... ...y el 2017, el año pasado, eh, este año hemos hecho el del 2017... ...ya eh, con, con un grupo de consultores que nos han ayudado... ...y ahora tenemos pendiente lo que es la auditoría. Entonces, bueno, ya tenemos ahí un, un, una, una experiencia importante... Eh, me gustaría comentaros un poco lo, lo que significa esto para la empresa, ¿no? eh, porque hay un concepto que, es en el que estáis eh, estudiando y que estáis familiarizados con él, que es la responsabilidad social cor, corpora, corporativa, eh, que si buscamos en Wikipedia, que es donde, donde se encuentran las cosas más fácilmente, pues que es una con, contribución activa y voluntaria al mejoramiento social y económico y ambiental. Por parte de las empresas. Está aquí todo perfecto, pero luego sigue y dice: generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva. Puntos suspensivos, ¿no? Y aquí lo dejo estar ahí un poco eh, eh, para, para comentarlo un poco más tarde, ¿no? Se trataría, por tanto, de ampliar la cuenta de resultados con los valores de impacto social y medioambiental, además del económico, ¿no? Este es, este es un poco el tema. Y. Y esta, eh, esta medición eh, tiene un resultado que se expone en un informe de sostenibilidad eh, que es equiparable al de cualquier otra metodología de, de responsabilidad social eh, corporativa y que empieza a ser exigido por determinadas instituciones, que hasta ahora era totalmente voluntario, pero como, como comentaba antes, pues ahora las empresas grandes tienen que hacerlo y en el futuro se espera que lógicamente por la deriva del colapso medioambiental, etcétera pues... Tendrá que ser así, sí o sí, vamos. Entonces, el balance del bien común para nosotros es una herramienta de medición y visibilización de, eh, creado por una organización, que es la economía del bien común, como bien eh, eh, se ha explicado antes, que defiende que la sociedad debe reconocer y premiar a las empresas y organizaciones que se, esfuer que se esfuerzan en actuar buscando el bien común y... Por lo tanto, debería penalizar y señalar a aquellas que no. Que esto no, no lo hemos comentado mucho anteriormente, pero esto es clave también, ¿no? Porque es que es, es un poco lo que se busca finalmente, ¿no? Para eh, reequilibrar la balanza que ahora mismo está al contrario, porque ahora la realidad es bien distinta. Nuestra experiencia como empresa que se esfuerza en este sentido es que no, no encontramos... No encontramos ni un reconocimiento real hoy por hoy, ni una facilidad por hacer las cosas o intentar hacer las cosas bien desde el punto de vista social, medioambiental eh, y con respecto a nuestro entorno. ¿no? Por lo tanto, pues bueno eh, entendemos que las legislaciones ahí deberían de, de tomar buena nota y empezar a trabajar, como creo que por lo menos en nuestra comunidad autónoma, se está ya realizando de alguna manera. Tenemos la gran suerte de que hay, hay algunos avances al respecto. Y bueno, esto, esto, esto que os comento ahora me sirve para llegar a la pregunta de por qué, ¿no? ¿Por qué una empresa como la nuestra se empeña en hacer esto? Ya lo he dicho de alguna manera, ¿no? Eh, equiparándome con, la, con, con el cambio que expresaba el, el hotel este que salía. En nuestro caso la respuesta es muy clara, lo hacemos por necesidad. Nosotros lo sentimos así. Es un asunto de concienciación. Y aquí vuelvo a lo anterior, a la definición de Wikipedia. Eh, el objetivo de mejorar nuestra situación competitiva no, no es... Hoy por hoy, como os comentaba antes, para nosotros no supone ninguna eh, ventaja competitiva. No, no tenemos más clientes porque tener en nuestra página web el resultado de nuestro balance del bien común ni por las diferentes acciones que venimos haciendo desde hace unos años para acá como empezar a trabajar con banca ética, como cambiar de suministrador de la, de la electricidad y buscar a alguien más coherente con, esto, con todos estos principios en nuestro caso son Energía, que es una cooperativa distribuidora que hace todo lo posible por, por ser alternativa a los, a los grandes mono, monopolios que todos sabemos cómo funcionan y mmm, bastantes más cosas, ¿no? y bueno, internamente, esfuerzos importantes, por ejemplo, nuestra empresa ha decidido voluntariamente ser sin ánimo de lucro, que también esto enlaza con lo que comentaba antes de lo de que nos han robado las palabras. A mí me cuesta mucho explicar a la gente que somos una empresa normal y corriente, que estamos en el mercado operando y que somos sin ánimo de lucro, porque esto ya, en vez de parecer algo bueno, lo que parece es algo malo, ya empieza, genera sospechas, ¿no? ¿esto qué son? Esto es una secta ¿Esto es una eh, una ONG disfrazada que se pide o sea, a de subvenciones o de tal? O, o, o, ¿O qué es esto, no? No se entiende. No se entiende que una empresa sea sin ánimo de lucro cuando eh, objetivamente esto es el ideal de una empresa. Lo que se busca con la empresa es vivir dignamente y obtener los recursos para vivir dignamente. Entonces, ¿por qué no limitar esos recursos, o sea, eh, eh, perdón, esa, esa, esos sueldos? Si no necesitamos 200.000 euros para, para vivir, si con un sueldo razonable se puede vivir y se puede aspirar a eso, ¿por qué a aspirar a repartir beneficios y a generar beneficios para repartir, para ese lucro, para ese enriquecimiento? ¿no? Eh, hay cosas que no se entienden y para nosotros esto es capital, ¿no? esto también es una, una cuestión muy importante. Eh, y bueno, pues eh, esa, es, es, esa, eso forma parte de, de, de esa expresión, de esa necesidad que nosotros sentimos de hacer esto. ¿Y por qué, por qué tenemos esa necesidad? Pues porque vemos el mundo, vemos, vemos lo que está ocurriendo con los refugiados, con las guerras, con, con las desigualdades tan tremendas y todo esto, y, se, y sentimos que tenemos una responsabilidad en todo ello. Cada vez que hacemos un acto individualmente como ciudadanos, estamos defendiendo eh, en un sentido o en otro esa balanza de ese mundo que, que, que, que sea tan... tan... Eh, ...radicalmente injusto o que sea un poquito más justo, ¿no? Dependiendo de cómo consumamos. Si consumimos en empresas que, que van a favor de todo este movimiento... ...o que son sostenibles, pues seguramente que estamos... ...por lo menos no, no siendo cómplices de toda esa dinámica. Entonces, por eso es una necesidad. Es una necesidad ética. Es una necesidad para poder mantener una dignidad... Eh, ...una dignidad que nos permita, pues y con la cabeza alta, no tener que mirar para otro lado, en determinados aspectos vitales, ¿no? De, ¿De qué hacemos con el dinero? Por ejemplo, os hablaba antes de la banca ética. Pues no hay que ir muy lejos para mirar, para darse cuenta de que la mayoría de las entidades tradicionales están invirtiendo en armamento, en cosas muy feas. Y muchos de nosotros tenemos nuestro dinero ahí, nuestras cuentas, y sin quererlo, y a veces sin saberlo, estamos colaborando con todo eso. Entonces... Esto no, es una necesidad porque nos libera de alguna manera de ser cómplices de toda esa eh, in, inmundicia. ¿no? Y, ¿Y para qué eh, hacemos el balance del bien común? ¿Para qué estamos ahí? Pues obviamente para mejorar en este sentido porque somos una entidad pequeña con, con limitados recursos y llegamos hasta donde llegamos. Por ejemplo, en el tema de proveedores que se comentaba, pues podemos hasta cierto punto seleccionar lo, lo que os hablaba antes de la banca ética en cuanto hemos podido lo no hemos hecho porque nos ha resultado fácil tener el dinero en un sitio o en otro al fin y al cabo es una cuestión de comisiones que igual son un poco más altas bajas pero es asequible pero si nosotros tenemos que vender pintura eh, por ejemplo y no hay pinturas ecológicas o no hay pinturas que sean o no hay proveedores que o es muy difícil encontrar proveedores que sean respetuosos con el medio ambiente o seleccionarlos porque todo eso requiere unas tareas de gestión dentro de la empresa eh, para poder observar y decidir pues, eh, elegimos mejor este proveedor que este otro porque eh, como no como no la, normalmente somos muy poquitas las que hacemos el balance no tenemos facilidad si todas las empresas hiciesen un balance pues con un, un ligero vistazo veríamos pues mira queremos eh, generar mercado social y eh, favorecer la, esa esa esa red de colaboración entre empresas eh, por el bien común eh, entonces te, estamos limitados pero vamos haciendo lo que podemos y el balance del bien común por ejemplo nos ayuda nos ayuda a detectar nos ayuda a hacer una una visión introspectiva de la empresa de aquellos aspectos que que podemos mejorar una, un ejemplo práctico pues de cara a nuestros clientes qué podemos hacer no pues que nosotros tenemos que, que, que mantener la empresa viva lógicamente y que, y que, de, y que de, el balance económico al final de para, para que podamos vivir de ello eh, a nosotros nos gustaría por ejemplo mm, ofrecer productos eh, que sean respetuosos con el medio ambiente pero eh, son más caros claro, si nosotros decimos solamente vamos a pintar o solamente vamos a, a utilizar morteros o, o productos químicos que cumplan una serie de requisitos eh, que vayan eh, alineados con, con el respeto al medio ambiente automáticamente colapsamos como empresa. ¿Por qué? Pues que el mercado no lo, no, no lo, no lo asume eso. Eh, estamos todavía muy lejos de que, de, que pueda, de que pueda ser competitivo o de que pueda tener oportunidades de, de salir adelante en nuestro sector, ¿eh? en nuestro entorno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues a través del, del, del balance del bien común nos hemos dado cuenta que, bueno, pues igual no podemos hacer todavía esto, pero sí que podemos hacer una cosa, que es. Al menos eh, generar un procedimiento interno a través del cual informamos a nuestro cliente de que existe una alternativa. Y de que existe una alternativa que es un poco más cara, pero que se, ser más caro está, eh, está perfectamente justificado y que en realidad no es que sea más caro. En realidad es que lo que es más caro es utilizar el producto más económico porque estás eh, favoreciendo aspectos que no son eh, sostenibles. Y esas pequeñas cosas son las que nos alientan, nos dan esa satisfacción y ese orgullo ¿no? de, de, del camino que hemos emprendido y que por eso estamos aquí también hoy. ¿no? Estos son recursos que la empresa eh, aporta a, a esa comunicación y a esa expansión de la idea y a esa, eh, intentar mm, contar nuestra experiencia como algo positivo y como algo que verdaderamente está al alcance, que no es una utopía, ¿eh? por muy poquitos que seamos a día de hoy. Bueno, en principio lo dejo aquí. a Cualquier cosa que se os ocurra, os intento contestar. Muy bien. Gracias, Pedro. Eh, por lo que veo, entonces, eh, ha sido un poco la necesidad más de la organización interna, sí. de, de vuestro propio no motivación, sí, de, sí. de los empleados, de los trabajadores, de los propios eh, gerentes, que, ha, que os ha impulsado un poquito al cambio, ¿no? especial sí, Y, aparte, todo lo que has contado, que te ayuda un poquito. ¿no? Pues gracias, ¿no? gracias, Pedro. Vamos a pasar a, a Esther que es, eh, como ya lo dije antes, eh, concejala de, de, de Economía en Villena. Y bueno, yo allá me gustaría que, que me contara un poco qué aporta la, la Economía del Bien Común en la Administración Municipal, porque claro, también yo quiero que vosotros saquéis de aquí una idea de que la Economía del Bien Común no trabaja solo con empresas y organizaciones, también estamos trabajando en el tema de, de las organizaciones, administraciones no solamente municipales, sino también regionales, ¿no? Pero empezamos sobre todo con las municipales. Entonces, gracias sí, por venir bueno, y si quieres, pues les cuentas qué, qué sí. está aportando vosotros, que sois un ayuntamiento que ya ha iniciado el camino sí, del este Estamos vamos, a una, eh, posicionándonos. Eh, a ver, os cuento un poquito todo desde el inicio para que llegáis a entender eh, cuál es la actitud del ayuntamiento de, de Villena. Primero. Eh, Partimos de que somos un partido político eh, que venimos del movimiento ciudadano eh, asociativo desde de carácter eh, católicos, eh, carácter eh, medioambientales, animalistas, etc. que hace más de 40 años se pues, eh, decidieron dar un salto al ámbito político como activismo, como activismo social. Eh, entonces era, pues eran los Verdes de Villena, luego fuimos Verdes de Europa y lo digo un poco por las características, porque fuimos el primer concejal verde a nivel estatal, luego fue el primer alcalde verde también a nivel estatal, y ahora es la primera vez que hay un gobierno de mayoría absoluta en una ciudad eh, media, como es, como es Villena. Lo digo un poco porque también entendáis que eh, parte todo de una motivación, en un principio individual de cada uno, con un deseo de hacer un proceso de transformación social, cada uno en sus áreas, y por supuesto, puesta en escena en una organización que ha sido asamblearia, que ha debatido y también que sepáis, el, que luego pues, veremos un poco también la, las características que hemos ido averiguando y hemos ido haciendo un proceso de aprendizaje dentro de lo que son las administraciones públicas y en concreto la administración local. Eh, todo ha sido un, un cambio de, para todos nosotros mismos. Eh, esto para mí es un máster de estar ahora en la administración local. Yo, yo vengo de venía de la empresa, pasé al ámbito social y medioambiental y eh, estaba precisamente montando una consultoría, una empresa social eh, que se desconoce un emprendimiento social, se, la Comunidad Valenciana todavía es un gran desconocido en lo que bien ha comentado el compañero, lo que es una empresa sin ánimo de lucro. Eh, las ONGs, eh, muchas, se eh, sorprenden que, que es una empresa sin ánimo de lucro, o sea, no llega a entenderse. bueno las, El tema es que cuando accedimos al, al Gobierno lo que queríamos era hacer una transformación social. Evidentemente, para eso hemos dado ese salto al ámbito político. Eh, cada uno de nosotros como, como eh, asumimos unas concejalías y teníamos muy claro que eh, todos esos proyectos que habíamos estado o bien a nivel personal con nuestras actividades en ámbitos asociativos como, como organización política, ponerlas en marcha, de manera que eh, sin tener conciencia de, de, de un proyecto conjunto, pues... Yo en desarrollo económico, en comercio, en policía y en políticas animalistas, que ahora contaremos, pues yo iba haciendo mis granitos de arena, mis mi aportaciones y luego resulta cada compañero pues en sus áreas desde en administración electrónica con toda la ley de transparencia, desde la concejalía de participación con, con todo el tema de creación. Este año es el primer proceso participativo de un paquete eh, presupuestario para empezar a trabajar los presupuestos participativos en igualdad con, el, con un plan de felicidad, igualdad y diversidad que será aprobado posiblemente el mes que viene y será el primer a nivel estatal, el primer plan que es integral, no es un plan de igualdad exclusivamente, sino es un plan en el que es enfocado a la igualdad y a la felicidad como he encaminado muchas o sea, bueno esta mañana he aislado con una jornada sobre liderazgo y felicidad por eso pero en parte la felicidad hace que, que seamos mucho más productivos y operativos incluso la propia ciudadanía que se desarrolle con, con esos indicadores de, de felicidad y por supuesto con acciones específicas en, en la visualización de, de las desigualdades que, que está sufriendo, ha sufrido y sufre la mujer con, con ese techo de cristal y, y luego el, el tema, por supuesto, de, de violencia de género. Se creó y se trabajó en el 2014 en un foro socioeconómico con entidades sociales y empresariales, eh, vuelvo a decir, con el tema de transparencia, en agricultura, por supuesto, eh, Villena es el segundo término municipal, el primero es Orihuela y el segundo es Villena, con mayor término eh, municipal, vale de territorio, y sin embargo, no tenemos en absoluto ningún tipo de recurso de, de control ni a nivel agrícola, por el, porque la agricultura, todos sabemos que fue un sector económico que fue eh, descendiendo hasta los límites que, que ahora prácticamente estamos necesitando recuperar otra vez la agricultura para economía de subsistencia y economía local. Y entonces se está haciendo un trabajo de impulsar la agricultura, pero por supuesto la agricultura ecológica desde la formación, desde encontrar una, unos bancos de tierra para poder trabajar eh, eh, con, eh, agricultura ecológica de, con pequeños agricultores que luego formen cooperativas, eh, los huertos urbanos, e incluso bueno, trabajar y apoyar a las cooperativas agrícolas que están teniendo un déficit muy importante de, de mano de obra. En desarrollo económico, que era la parte que a mí, que a mí me correspondía. Yo tenía muy claro desde que desde que entré que quería hacer una, una transformación en el modelo económico. Villena ha perdido unos sectores económicos que antes eran líderes, el sector del calzado era importantísimo. Y por esa competitividad masculina, y yo como feminista diferencio también un concepto masculino de gestión empresarial y un concepto femenino, eh, hay, el concepto de, de competitividad se ha cargado, ha destruido el sector económico de calzado en Villena. Es imposible volver a recuperarlo precisamente por la, la negación a una colaboración. Mientras que en otros sectores como, como Elche están creciendo empresas, en Villena se están destruyendo. Y por mucho que haya una actitud económica o una actitud de, por parte de apoyo a la, del Ayuntamiento es prácticamente una muerte anunciada. Mi única expectativa es poder coger a tres mujeres empresarias que puedan llegar a romper esa, ese modelo de competitividad que quieran liderar. Tengo pendiente el, el juntarnos, a ver si ellas son a la punta de lanza para poder generar un modelo diferente. Eh, el, el primer contacto, el primer trabajo fue el volver a enlazar a la administración con la administración local, con las empresas. La administración, el ayuntamiento se había burocratizado tanto que el área económica se había eh, convertido en un muro, eh, en un mero gestor de subvenciones de la consellería. Con toda la burocracia que tiene, prácticamente el gabinete era gestionar subvenciones se desconocía, no había ese contacto esa parte de conversación de saber cuáles son los problemas de, de reunirse de verse y, y eso fue un trabajo primero de ilusionar nuevamente al funcionario al técnico porque eso es una de las causas que hemos aprendido que eh, un político sin un técnico no sirve, y por supuesto también nos puede hacer la vida imposible pero un técnico y un político pueden transformar una un territorio. Y, y entonces, eh, yo sé que los políticos se van, pero los técnicos se quedan. Y lo importante es que se generara esa mecha de ilusión, de motivación, de proyecto para que quien viniera, bueno, ya tendría que tener la decisión, continuar o no, pero te dejas llevar por los técnicos porque son los que realmente conocen con los años qué es lo que hay y te dejas asesorar y por tanto esa era una parte muy importante ilusionar que los propios técnicos tuvieran un proyecto y que visualizaran eh, Empezamos a generar un proyecto de, de estudiar cuál era la situación de Villena económicamente por supuesto encargamos un estudio a la Universidad de Alicante que luego ha sido el, el profesor Josep Ibora que se ha quedado con la cátedra ya se ha dado una cátedra de transformación de modelo socioeconómico y, y cuando hablé con él Aparte que sabía quién era porque fue profesor mío y confiaba en él, le di cinco claves que teníamos que trabajar. Villena tiene que crecer, pero por supuesto en solidaridad, en justicia. Yo no conocía todavía la economía del bien común. Y principalmente en, en medio ambiente. O sea, no me vale que encontremos una mina de oro en Villena que pueda generar 200.000 empleos porque estaremos destruyendo nuestra ciudad. O sea tenemos que encontrar vías de desarrollo económico y que sean realmente eh, identitarios de la ciudad, que tengan un valor añadido y que podamos eh, desarrollar una ciudad completa. Empezamos con esa con esa, con ese estudio, se nos marcaron cinco líneas de trabajo y cinco áreas a trabajar y a partir de ahí pues empezamos con un plan de innovación porque lo que teníamos, o sea, para mí lo importante primero era hacer un despertar al sector empresarial, que tome conciencia de la situación en la que está y crear un, una colaboración y que se hiciera un, un trabajo colaborativo entre el sector empresarial. Estamos en ello, se presentó en noviembre nuestro Plan Estratégico de Innovación y durante el 2018 lo que queremos es empezar a hacer esa dinamización y ojalá fuera un lobby potente en nuestra ciudad, igual que Villena, la Asociación de Comerciantes. De es, una, es una asociación realmente de modelo, de hecho ha tenido a nivel estatal un premio por, por como asociación de, de comerciantes por la capacidad de unir, de colaborar todo el sector de comercio de la ciudad, la colaboración que se tiene con el ayuntamiento, es una concejalía súper fácil porque ellos son los profesionales los que van marcando, tenemos la misma sinercia, están trabajando en la economía del bien común, de hecho accedieron a las líneas de subvenciones, hicieron una prueba piloto de la ciudadanía en los comercios, reciclando y teniendo puntos para poder descontar en, en la compra de, de las tiendas, de manera que la ciudadanía empezaba a ver como recompensa el reciclaje, que luego la pillería hacía que sacaran las pilas del contenedor para meterlos para tener más puntos. Bueno, estamos empezando. Mis hijos también hacen pillerías a la hora de, de aprender. Pero es, es esa, esa línea, entonces la Asociación de comerciantes para mí es un modelo porque es un lobby, por decirlo de la, con la palabra real de lobby, no con la que nos ha llegado como algo negativo, sino nos va marcando las tendencias y nos va diciendo qué es lo que quieren y como verdaderos profesionales en qué línea quieren trabajar. Y el ayuntamiento, en este caso yo, es de manera eh, de la mano eh, con ellos. Por supuesto con el empleo, trabajando dentro de la medida de las propias competencias que nos tiene la administración local eh, eh, fomentando el, el empleo e intentando que las personas también den ese salto de... de, de eh, aquí es, es importante porque hemos perdido eh, sobre todo la gente joven ha perdido esa capacidad de de regenerarse, de reactivarse y, y de estar de manera activa en, en, la, en el entorno hay, una, hay un, un concepto muy que, que, hace, que tengan un peso increíble y hay que reactivarlo, y eh, una de las líneas que era importante, el emprendimiento social. Porque, eh, como voy a decir, yo vine de ese sector, eh, monté una empresa de inserción en elche en es la, una empresa de inserción del textil con mujeres en riesgo de inserción, para mí fue el descubrir esa, esa línea de la línea empresa, eh, empresarial, el producir a través de, de servicios y productos y generar un impacto social importantísimo, y, y por supuesto entendía que había que hacer eso. Eh, trabajando en, com, en comercio y en mercado, eh, fue cuando en la primera, o sea, si yo entré en junio, fue en octubre del 2015, fue cuando tuve el primer contacto con la economía del bien común, precisamente a través de los mercados municipales. Y os cuento, eh, yo sabía que el mercado, bueno, el mercado de Villena, el mercado municipal, estaba muy sobredimensionado y, y estaba mm, prácticamente muerto. O sea, no, no había, y, y, no habían puestos sí, y habían en anteriores legislaturas propuestas de crear una media la superficie en el interior y cosas así. ¿no? Bueno, no, ¿Por qué unas instalaciones municipales tienen que servir para una. Un día, un líder o un Aldi. ¿Por qué? Cuando yo entré, entendía que si era un servicio municipal, que era unas instalaciones con un, con un coste muy elevado a nivel del ayuntamiento, porque tenía que haber un apoyo a, a empresas diferentes al sector comercial de la ciudad. O sea, porque una carnicería tenía que tener un apoyo en ese mercado municipal y una carnicería en el centro de la ciudad no tenía ese apoyo. De manera que, había que desarrollar un plan estratégico diferente en el mercado municipal con unos valores e inquietudes que, que hubieran, eh, sobre todo, enfocado al, al medio ambiente. Y fue cuando eh, accedía a una charla que se hizo en no sé si fue en Alcira, en, en Valencia, cuando conocí a Cristian Felber, sí que había oído hablar de la economía del bien común, pero no lo había ubicado, pues porque son tantas las cosas que no le no había dado forma. Y entonces, a partir de ahí, entre que supe que por la Ley del Estado ya los mercados municipales no eran obligatorios, o sea, el Ayuntamiento, incluso el Estado, podía venir y cerrarte el mercado porque ya no eran servicios de necesidad, que estaba la economía del mundo. Y a partir de ahí, pues, desarrollé todo un plan estratégico de convertir el mercado municipal en, precisamente, eh, un desarrollo económico de pequeños productores o pequeños comerciantes, pero que tenían que tener un valor añadido de o bien justicia social o bien un tema de justicia medioambiental. Entonces, estamos elaborando lo, un pliego precisamente con esos indicadores de economía del bien común. Hemos primer paso hemos dado crear una cocina obrador. La cocina no solo es pues, para dinamizar con el tema de salud y medioambiente, por productos de... Eh, kilómetro cero, producción ecológica, eh, que se consuman del propio, del propio mercado porque se ha establecido normas de economía colaborativa entre ellos, sino también un obrador que estamos haciendo reglamento para que se puedan pequeño el comercio que se instale pueda desarrollar sus productos en el obrador eh, y comercializarlos en su punto de venta. Por ejemplo, pues pasta fresca eh, lo, lo elaboran en el obrador un lunes, lo lo precinta y lo tiene en el punto de venta en, su, en el puesto que, que acceda. Eh, bueno, esto como, como ejemplo. ¿Qué, ¿A dónde voy a decir? Hemos ido haciendo cosas, cada uno de nosotros, pero a raíz de este encuentro con la economía del común, ya empecé a ir a Alicante, al, al, al, punto, al campo de energía, que es de Sabarán, en Alicante, y ahí fue cuando ya tomé conciencia de que todo lo que habíamos estado de manera independiente teníamos que darle forma y trabajar en este sentido. ¿Por qué, por qué eh, la economía de bien común? Eh, lo que aporta esta economía, porque eh, hay muchas cosas que, te, que son flecos que lo tenemos. Yo, por ejemplo, estoy en una organización ecofeminista, que se me ha notado, ¿verdad? Y pues desde el ecofeminismo pues, trabaja, eh, decimos que tiene que haber lo que feminizar en la, la sociedad, la economía es aquellos valores que tradicionalmente habían sido atribuidos a la mujer, que precisamente es la colaboración, el, el cuidado, el respeto, eh, la naturaleza, y luego matizaré, el, el incluirlos y feminizar la sociedad. Y eso es lo que llamamos el ecofeminismo. Pues bien, eso tiene una cabida dentro de la economía en común y lo bueno que tiene es que se mide lo que hasta ahora cada uno íbamos haciendo, de pronto lo plasmamos en esta matriz y mi, mis compañeros y yo podemos ver que puede ser una política activa pero, sin embargo, lo importante que hay que diferencia de otras es el valor, la ética lo que consideramos pues, valores esa motivación de transformación que eso posiblemente si hilamos con la responsabilidad social corporativa clásica, por decir la manera del anterior a esta nueva responsabilidad social corporativa, ¿cuántas empresas había de, de gasolina, o sea, de, de petróleo, que te destrozaban todo parte del Amazonas, pero luego daban millones para creación de una fundación para plantar árboles en... Eso no es responsabilidad social corporativa. Sin embargo. Otros pueden estar haciendo participación, pero hablamos por ejemplo de las antiguas agendas locales 21, en las que había una intencionalidad, por ejemplo, sí, de medirnos a través de indicadores medioambientales y la participación era un componente importantísimo, pero se concebía la participación como enviar cuestionarios o que entraran eh, a través de internet e hicieran con un link un tick, eh, votaciones. Eso no es participación, y como buena socióloga que no he dicho, no es participación. La participación es cuando se empieza a trabajar desde la base, cuando tiene que haber un conocimiento y cuando se tiene que poner también unas normas. Que vuelvo a decir, participación no puede ser en la que una ciudadanía diga que quiere destruir un bosque para colocar un merendero. O sea, a la participación de la ciudadanía hay que darles, cuando digo a la participación, hay que darles porque si es un bosque con un valor, hay que indicarle y enseñarles cómo pueden participar. Porque la ciudadanía todavía no está acostumbrada, no está a, eh, educada en la participación. Por eso se tiene que hacer poquito a poquito. Ojalá nosotros, nuestro pequeño presupuesto municipal, lo hubiésemos podido dar para que lo decida la ciudad. Pero lamentablemente, posiblemente cierto sector hubiese votado y hubiese construido una plaza de todos. Entiendo que eso, aunque hubiese sido una participación ciudadana, no es bien común. Por tanto, eh, lo que hemos hecho ahora nosotros en participación, se han marcado unos indicadores desde los grupos motores, o sea, la propia ciudadanía ha decidido, ha decidido que no pueden haber eh, proyectos participativos en la que haya maltrato animal, no pueden haber proyectos participativos en la que no haya justicia social, no puede haber una propuesta participativa en la que haya desigualdad de género, y una vez establecidas esas reglas, se ha dado un pequeño presupuesto en temas sociales y en temas urbanísticos, y entonces ahí sí que participarán, porque es todo un proceso. A mi hijo de seis años no le puedo dar 50 euros y darle, dime qué quieres, para, porque dirá, chuches. Y no solo es que se las comprará, se las comerá y tendrá un problema... Entonces, tengo que ir enseñándoles poco a poco a que también hayan gestión con su eh, sí. economía. Bueno, posiblemente sabréis que soy un poco crítica y que puedo el hacer esto, esto es transformador. Y bueno, en, resumiendo ya, finalmente, lo que voy a decir es que nos está beneficiando. Que, mm, estamos en un proceso de, de balance que nos están haciendo a través del curso que se está haciendo de consultores de municipios. Eh, nuestros evaluadores también van a ser precisamente mmm, la gerente y técnico de la Asociación de Comerciantes que están haciendo el curso de, de facilitadores y nos va a ayudar a posicionarnos. La administración es caótica, la administración es compleja y no es cortoplacista. O sea, no puedes decir hago esto y mañana lo resuelvo. Es lenta, es frustrante, es eh, deprimente. Porque no, es, no no, son como una empresa, yo hago y gestiono, y aquel que no funciona es despedido. Al contrario, vuelvo pues a decir, te puede hacer complicarte la vida un técnico y tienes que trabajar de qué manera. Pero sí que nos ayuda a posicionarnos, a, a saber dónde estamos y si realmente ese valor que queríamos poner en todas las acciones está teniendo el resultado que queremos. Porque, vuelvo a decir, podemos estar con muy con muy buena fe, con mucha ilusión, haciendo cosas que luego no están resultando como esperábamos, o no tener el efecto positivo que nosotros estábamos deseando. Y bueno, ya sabía yo que con mucho me iba a enrollar y bueno luego aceptaré las preguntas. Claro. Muy bien. Gracias a usted. Mire, eh, yo me alegro de que Villena, bueno, ¿cuántos habitantes tiene en 35. 35.000 habitantes, ya se haya sumado un poquito a este tema, porque hasta ahora los ayuntamientos que teníamos eran más pequeños, porque fomenta la participación ciudadana, como ha dicho muy bien Esther, no una, una participación de votar, sí, no, sino de realmente de fomentar una participación ciudadana real. Teníamos dos ayuntamientos ya, los primeros que son Miranda Dazán, que lo he puesto antes en Salamanca, y un ayuntamiento del País Vasco, Orendain, que ya son de, de la economía bien común. Y, y, y ya pues Villena ahora pues está empezando. Pero también tenemos unas otras experiencias, yo que soy facilitador de municipios, en el, el distrito de Orta Guinardó de Barcelona, no sé si lo conocéis, es un distrito de 100.000 habitantes, también lo ha hecho y hay una práctica muy interesante con todo el tema de la participación y para tomar decisiones de qué hacer con un presupuesto dentro de un distrito de 100.000 habitantes. El Cataluna nos llevará, vamos, eso, en participación vamos, ciudadana sí. están en en sí, otro modo Lo es que por eso digo que también entendamos realidades y, en, y entornos que... Claro, pero lo importante de sean, la educación que has dicho es Claro, que hay que empezar. Lo importante de la educación, un poquito de... Que a veces la conciencia personal no la tenemos... Desde pequeño no nos han educado para ese tema. Pero yo también, gracias a Esther, yo yo pedía un poquito que ahora Joan Ramón... con la sí, educación. Sí. San Ramón, que, que está dentro de, de lo que es eh, de la, la educación fundamentalmente, ¿no? Y que él nos va a hablar un poquito de cuál es la importancia de la de educación y la investigación en la EBC. Porque yo creo que, como habéis percibido también, tanto como Pedro como con Esther, eh, es un tema de sentir los valores personales. A veces muchas empresas nos dicen, pero ¿qué de beneficio voy a sacar yo con este balance? Y digo, bueno, depende un poquito de lo que usted quiera y sus objetivos personales con la empresa ¿no? porque efectivamente hay personas que dicen mira, es que mi objetivo personal es enriquecerme, bueno, nosotros no le vamos a ayudar a enriquecerse, desde luego pero como el tema es de educación personal, pues yo creo que también que yo Ramón, voy a poner te la presentación para que te ayude que tenemos 15 minutos 20 y con sí, sí, sí. esto después hacemos un descanso sí, sí, sí. y dejamos el debate voy vale. a dejar que Is <laughs> Bueno, os dejo con Juan Ramón, como dije, es director de la cátedra en Valencia, que está. ¿Cómo va? Bueno, pues... Buenas tardes a todas y a todos Encantado de estar también esta tarde aquí con vosotros Y bueno... Nos... Voy a hablar de lo que estamos haciendo en la cátedra Pero también me gustaría hacer algunas aportaciones desde el punto de vista académico. Porque el, uno de los objetivos prioritarios de la cátedra, eh, y ahora os hablaré de cuáles son las actividades, es precisamente el de dar fundamentación académica y fundamentación científica al modelo de la economía del bien común. Porque están surgiendo muchas críticas. El, el modelo LC tiene críticas desde diferentes puntos de vista eh, tanto desde el ámbito del modelo neoliberal como es lógico, es decir, tiene mucho sentido que el modelo neoliberal esté criticando el modelo de la ABC, porque son dos modelos contrapuestos, pero incluso dentro del propio modelo de la ABC o desde eh, otros enfoques o modelos alternativos al, al modelo neoliberal, que incluso podrían coincidir en muchos aspectos con el modelo de la ABC, están habiendo también críticas importantes. Eh, entre ellas el hecho de que Christian Felber, que es el, el creador de este modelo, no sea economista. Hay quien dice que la economía no debería estar nunca en manos de los economistas, ¿no? uh -huh. Yo os hablo un economista, pero bueno, esa es otra cuestión. Eh, Felber es un profesor de universidad eh, austríaco, eh, politólogo, politólogo, es, es eh, filólogo en, en, en filología hispánica, por eso domina muy bien el castellano, es bailarín, y es también un activista social, eh, Feldberg viene del movimiento ataque. y de hecho el, el, el modelo de la EBC, y esto es importante decirlo, surge... Ya se está desconectando... No, yo te lo, ya, yo te lo. surge del, del movimiento ATAK ¿eh? como model, modelo de protesta alternativo a eh, los indicadores tradicionales de la economía la importancia del, de la, del dinero como fin y no como medio ...la especulación del dinero a través de los bancos, etcétera... ...y este, ahí es de, de donde nace el modelo del EBC. Entonces, se está atacando el modelo, lógicamente... ...sobre todo cuando se ha visto que, que cada vez está teniendo mayor implantación... ...y eh, una preocupación importante de, del movimiento del ARC y una preocupación incluso personal de, de, de Christian Ferber es tratar de darle fundamentación teórica, funda, fundamentación académica, fundamentación científica. Y ese es el objetivo prioritario de la Cátedra. La Cátedra eh, nace en el 2017, o sea, llevamos un año y poco, llevamos poco tiempo, este es el segundo año, eh, la Cátedra está patrocinada por la Consellería de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, eh, y por tanto, es una apuesta clara de la administración pública valenciana. En este caso, el conseller de Economía Sostenible, que fue el alcalde de Muro, es una persona comprometida desde el principio con el movimiento de la economía del bien común. Y eso se ha notado. Tanto él como su director general de Economía, que es Francisco Álvarez, que viene del mundo financiero, pero desde de las finanzas éticas solidarias, son dos personas muy comprometidas con el modelo y de ahí nace la posibilidad de financiar una cátedra desde la universidad que se dedicara a este tipo de actividades eh, De alguna manera, con, con la incorporación de la universidad, lo que hemos hecho ha sido complementar el movimiento El movimiento nace de la sociedad civil eh, surge de, del ámbito de las personas de gente voluntaria que está haciendo un trabajo voluntario, nada retribuido eh, del mundo de la empresa se incorpora la administración pública en algunos ámbitos como el caso de la comunidad valenciana espere, y, en, y desde luego también en muchos municipios de otras, incluso de otras comunidades autónomas del Estado español esperemos que el ejemplo vaya cumpliendo y se vayan incorporando más administraciones tanto a nivel autonómico como a nivel local y ojalá algún día también a nivel central, a nivel estatal eh, pero faltaba una tercera pata que es el ámbito académico entonces, de alguna manera con la cátedra eh, pretendíamos eso, pretendíamos incorporar también a la universidad, al mundo académico, en el, en el, en el movimiento de la ERC y contribuir modestamente con nuestras aportaciones a, a ir consolidando y dando a conocer el modelo. Desde luego que uno de los objetivos prioritarios de la cátedra es eh, que la comunidad universitaria conozca este modelo, especialmente los estudiantes y especialmente en la Universidad de Valencia eh, yo por ejemplo yo imparto en, en el grado de ADE imparto una asignatura de emprendimiento y yo les pregunto a mis alumnos si conocían el modelo de C, C, C sí. ninguno absolutamente ninguno es decir, hay un gran desconocimiento en el ámbito universitario entonces pues, desde luego que una de las actividades prioritarias de la cátedra es la difusión la divulgación es decir, estamos ...realizando jornadas, seminarios, talleres... ...para dar a conocer eh, el modelo y las herramientas del modelo... ...el balance del bien común, el producto del bien común... ...el índice municipal del bien común... ...para que, para que vean también que este modelo no es algo efímero... ...no es algo abstracto, sino que, eh, como ha comentado José antes... ...es algo muy concreto y que tiene eh, herramientas muy concretas... ...para poder ponerlo en funcionamiento, ¿no?... ...y en el, donde más se ha desarrollado es en el balance del bien común... ...pero hay otros instrumentos, como él ha comentado, que también son interesantes... ...y que ahora se está planteando eh, ir desarrollándolos también, ¿no? A nivel municipal se, se está haciendo ya. Eh, no quiero insistir en lo que ya ha introducido José... ...pero sí que, desde el punto de vista de la fundamentación teórica del modelo... modelo ...sí que me gustaría insistir en el, en el enfoque de la sostenibilidad... Eh, ...el enfoque de la sostenibilidad es muy importante para entender el, el modelo de la EBC... ...al igual que lo es también para entender diferentes enfoques de responsabilidad social corporativa o empresarial... Eh, ...el enfoque de la sostenibilidad eh, sabéis que lo que hace es establecer una, un punto en común... ...una intersección entre tres dimensiones que son claves... ...la dimensión digamos que se ha considerado tradicionalmente... ...que es la dimensión económica, la dimensión financiera... No cabe ninguna duda que las empresas tienen que ser viables, que el, los modelos de negocio, los modelos empresariales tienen que tener una viabilidad económica, si no, no pueden sobrevivir en el mercado, las empresas tienen que competir en el mercado, tienen que estar en el mercado ofreciendo sus bienes y servicios, realizando sus actividades y para ello tienen que tener una viabilidad económica nadie está diciendo que una empresa de la EBC no, no tenga que ganar dinero decir, la opción de no tener ánimo de lucro es una opción particular de los socios de, de una empresa o de una cooperativa eh, o de una ONG o una asociación o una fundación pero también existe la, la opción del ánimo de lucro y una empresa con ánimo de lucro, una SA, una SL eh, la, la, pues una cooperativa que también puede tener ánimo de lucro, una sociedad laboral también tienen la, esa opción de, de ser empresas con ánimo de lucro. Y eso no significa que no puedan desarrollar el modelo de la ABC, porque el modelo de la ABC sirve para cualquier tipo de organización, independientemente de la forma jurídica de la existencia o no de ánimo de lucro, del carácter público o, al, o el carácter privado que, que pueda tener. ¿no? entonces eh, ...a través del enfoque de la sostenibilidad... ...esa dimensión económica... ...se eh, compatibiliza con la dimensión social... ...con otras dos dimensiones que son claves... ...y que tienen sentido en la RC o RSC... ...que es eh, la dimensión social y la dimensión ambiental. No voy a insistir en ello porque lo conocéis perfectamente... ...pero esa intersección nos permite hablar de desarrollo sostenible... ...y como decía José, en el ámbito del modelo EBC... Eh, tenemos que hablar de desarrollo y no tanto de crecimiento. El fin de la economía no ha de ser el crecimiento, incluso yo diría que la finalidad de una empresa no es crecer, no es aumentar el tamaño, sino es desarrollarse y conseguir fines. Esos fines, entre ellos puede estar eh, el beneficio económico, pero también ha de estar otros fines de carácter social relacionados con aspectos sociales y ambientales. Si va a pasar ahora a la, la diapositiva, no lo hiciste, ¿no? y ha vuelto a... Vale, esta era una pequeña introducción que, que quería hacer para eh, pasar a, a hablar ya de lo que estamos haciendo en la cátedra y voy a empezar hablando sobre temas de educación. ¿no? La educación es muy importante también en el, en el desarrollo del modelo de la economía del bien común. El, el director general de Economía de la Generalitat Valenciana, Paco Álvarez, le gusta mucho hablar de, de la importancia de la educación. Y además que esa educación en valores, en valores éticos, en valores sociales, tiene que empezar desde pequeños ¿sí? No podemos empezar a educar en valores en la universidad Lo tenemos que hacer en, en, en infantil, en primaria, en secundaria Eso es fundamental Y precisamente por eso, bueno, esta la paso porque ya lo ha explicado José eh, No sé si me he pasado el, esa educación es fundamental desde, desde edades tempranas pero eh, antes de hablar de eso como os decía uno de los objetivos prioritarios de la cátedra es darle fundamentación académica del modelo ¿de qué manera le podemos dar fundamentación? porque el modelo aunque en el, en el libro de Felbert Economía del Común no aparece como tal el modelo está fundamentado en una serie de, de teorías y enfoques propios de la, de la economía y de la economía de la empresa y de la organización de empresas. Eh, se va, se va otra vez. Eh, cuando hablamos de la matriz del bien común, que es la herramienta que se utiliza para realizar el balance del bien común en las empresas, eh, ya lo habéis visto antes que lo ha enseñado José, en la parte de las filas están los grupos de... lo que en la, en la matriz se llama grupos de contacto, pero que nosotros conocemos como stakeholders, los grupos de interés. Bueno, pues... Eh, por lo tanto, el modelo de la AMC podemos decir que está eh, apoyado o está basado en la teoría de los stakeholders. La teoría de los stakeholders front, eh, frente a la teoría de los shareholders. Holders. Es decir, que el valor que genera la empresa eh, no es un valor que solamente se tiene que generar para los propietarios de la empresa. Sino que es un valor que se tiene que generar para el conjunto de los stakeholders de la empresa. Es decir, tanto los grupos de interés internos los, los propietarios, los directivos, los trabajadores Pero también los grupos de interés externos Los clientes, eh, los proveedores Y la comunidad, la sociedad en su conjunto decir, También tienen que participar de la creación de lo otro. Entonces, eh, además desde ese punto de vista eh, Yo quiero hablaros de un trabajo de dos autores Uno de ellos muy conocido en el, en el ámbito del management es uno de esos que llaman gurús del management que es Michael Porter no sé si habéis oído hablar de él el de las fuerzas competitivas de las estrategias competitivas del liderazgo en costes, la diferenciación ¿eh? bueno pues eh, Michael Porter y Mark Kramer publican un artículo en la Harvard Business Review en el año 2011 en el que hacen referencia a un concepto que es el concepto de valor compartido Aquí lo tenéis. ¿Mm? Eh, ¿Qué es el valor compartido? El valor compartido es la intersección entre el valor económico y el valor social. Porter y Kramer cuando hablan de valor social, se refieren tanto al valor social como al valor ambiental. Y eh, el planteamiento, es un planteamiento teórico, luego habrá que demostrarlo empíricamente, de hecho nosotros en la cátedra estamos desarrollando una investigación para tratar de demostrar esto, pero eh, en principio el modelo teórico que plantean Porter y Kramer ...va en la línea siguiente... ...hasta ahora... ...cuando se ha criticado a la RSC... ...desde el ámbito... ...uno de los grandes críticos de la RSC... ...fue Milton Friedman... ...y la teoría monetarista de Friedman... ...y todo el planteamiento neoliberal... Eh, ...el argumento en contra de la RSC... ...tradicionalmente ha sido... Eh, ...no puedes obligar a las empresas... ...a realizar prácticas de RSC... ...porque están comprometiendo su supervivencia... ...en el mercado y por qué lo tienen que hacer a base de sacrificar parte del beneficio económico. Es decir, si una empresa realiza acciones de RSC, lo va a hacer a cambio de eh, reducir una parte de su beneficio económico. Ese ha sido un planteamiento tradicional desde el ámbito de los monetaristas y de los neoliberales. Bueno, eh, por primera vez desde un planteamiento teórico y además por parte de un autor que, que es un gran defensor de la competencia y de la economía de mercado, no estamos hablando de un comunista, ni nada parecido, es decir, Porter ni siquiera un intervencionista, es decir, Porter es un defensor de, de la economía de mercado y de la competencia, y él viene a decir que eso no es verdad. Es decir, que las empresas que generan valor social y valor ambiental, a su vez, eh, cuando generan valor social y ambiental, el valor económico se refuerza, es decir, no solamente disminuye... No solamente está sacrificando parte de ese valor económico a costa de crear valor social y ambiental, sino que lo está reforzando, se está incrementando. Hay una relación positiva entre valor económico y valor social y, y, y ambiental. Eso rompe. Rompe totalmente con el planteamiento tradicional de que, sí, tenemos que hacer acciones de RSE porque tenemos un compromiso con la sociedad, no ya hablo de cuestiones de obligación legal, sino de compromiso, de, de, de, de, de conciencia, ¿no? de que lo tengo que hacer, pero muchas veces la RSC se hace por cuestiones de marketing, porque lo que se busca es... ...reforzar la, la imagen, el prestigio de la empresa, la imagen de marca... ...con el fin de conseguir más clientela y por tanto eh, incrementar el, el, lo que sería la cuenta de resultados... ¿no? El, ...el balance económico de la empresa. Entonces, ahí hay una, una ruptura importante por Terry Kramer. ...os recomiendo que veáis el artículo, es muy interesante porque además... ...hay una parte del artículo dedicada a la RSC... ...no sé si lo habéis trabajado en el máster pero hay una parte dedicada a la responsabilidad social corporativa, hace una crítica muy constructiva de la RSC, la compara con la creación de, de valor compartido y llega a la conclusión de que las empresas eh, del futuro, que además ellos llaman empresas híbridas, introduce el concepto de empresa híbrida, serán aquellas empresas que sean capaces de compatibilizar valor económico, valor financiero con valor social, valor ambiental. Entonces, ahí hay un elemento el del valor compartido de que y Kramer, que yo pienso que le da un sustento importante eh, una aportación académica eh, teórica importante al, al modelo de la economía del bien común bien, y entrando ya en los temas de educación en economía del bien común eh, ¿qué se pretende eh, desde, esta, desde esta perspectiva? bueno, pues como idea de fondo, educa, educar en valores, es decir, eh, educar en, en ética y en sostenibilidad. Valores éticos, eh, no vale cualquier cosa, las empresas tienen que ganar dinero, efectivamente, nadie dice que no, por lo menos el movimiento de la EBC no dice que no, acepta eso, pero hay que marcar una línea roja, es decir, no vale cualquier cosa a la hora de ganar dinero. Entonces, pues, antes se hablaba del tema, pues que... ...tampoco se puede realizar determinadas actividades o destinar parte del presupuesto municipal... ...a actividades que vayan eh, que, que, que generen maltrato animal o que eh, a, a, a, estén generando desigualdad de género. Son líneas rojas que no se pueden rebasar en ningún momento. Entonces, educar en ética y en sostenibilidad. Y además, nosotros desde la cátedra, y ya empiezo a, un poco a ir concretando cosas que estamos haciendo desde la cátedra eh, este curso curso 2017-18 eh, perdón, 16-17 que es el que estamos eh, <risa> 17, 17, 18. estoy ya un poquito mareado, disculpad eh, eh, estamos desarrollando un proyecto de innovación educativa eh, que tenemos el soporte del vicerrectorado de, de calidad de la Universidad de Valencia eh, en el que hemos creado una red ...de profesorado, profesores y profesoras mmm, interesados en la EBC para ver, para crear herramientas docentes que nos puedan servir para eh, explicar de manera transversal... ...que no haya asignaturas concretas porque eso supondría un cambio o, o una modificación en los planes de estudio y eso no, no se puede hacer pues muy complicado hacerlo... Pero eh, sí que de manera transversal queremos ver la manera de ir introduciendo los aspectos del modelo de la economía del bien común. Hemos creado una red de unas 70 personas, 70 profesores y profesoras aproximadamente, en los ámbitos universitarios, eh, incluso la Universidad de Murcia está, eh, hay un profesor de la Universidad de Murcia que está en, el, en la red, eh, pero también profesores y profesoras de bachillerato, ciclos formativos, eso y incluso de primario, en fin, a todos los niveles, porque por lo que os decía antes, porque pensamos que es importante que cuanto más pronto empecemos mejor, ¿no? Las edades más tempranas posible. Entonces, a través de esa red estamos organizando diferentes tipos de actividades para desarrollar todo esto. Una, un proyecto que estamos llevando a cabo, creo que es interesante, es estamos desarrollando casos prácticos de empresas que están implantando el balance del bien común. Y eh, queremos publicar un manual de economía del bien común con casos prácticos. Decir, tendrá una, una parte teórica, de fundamentación teórica, con todo esto que os he dicho, de sostenibilidad, valor compartido, RSE, etc. Y luego habrá una segunda parte de casos de empresas, eh, no solamente españolas, sino también vamos a incluir alguna empresa alemana, eh, alguna empresa austríaca y alguna empresa italiana, porque en esos países el modelo también se está desarrollando, sobre todo en el centro de Europa, Austria, Alemania, Suiza, son los tres países de mayor implantación del modelo, especialmente Austria y Alemania. Pero en Italia también hay empresas que se están implantando el BBC, en, en España también hay un grupo importante de empresas que lo están implantando. Entonces vamos a desarrollar un manual con casos de empresas que están implantando el BBC, que nos van a servir como material docente para luego poder hablar de ello en, en nuestras asignaturas, ¿no? pues esa es una de las cosas que, que estamos haciendo. Después, eh, la Asociación Española, la Asociación Federal de la Economía del Bien Común, desarrolla desde hace ya algunos años un curso de formación de consultores de la EBC. Eh, pero... El director general de Economía en Valencia me planteó que era, sería interesante que desde la Universidad de Valencia apoyáramos un diploma de posgrado. Entonces, eh, eh, se ha aprobado ya por parte de la Universidad de Valencia y empezará en el 2017-18, 18-19, no, no sé por qué tengo la maría... En el 18-19 empezaremos con la primera edición de un diploma de, de posgrado de especialización profesional en consultoría de la EBC con carácter eh, a distancia, online. Porque de alguna manera pensamos que a él pueden acceder, eh, porque el modelo, por ejemplo, se está implantando tam también en Latinoamérica, eh, Chile y Argentina son los dos primeros países en los que ya hay una, un interés importante, manifiesto, en implantar el modelo de la EBC. Entonces, bueno, pues para que también puedan acceder. El diploma lo vamos a desarrollar conjuntamente con la Asociación Valenciana... De, la, de fomento de la economía bien común porque ahí ya hay consultores formados tienen una experiencia pues vamos a con, combinar un, un equipo docente de profesores universitarios con eh, consultores y personas que están trabajando ya a la EBC desde hace algunos años eh, y luego os quería comentar con, con respecto al tema de la educación ¿qué se puede desde, hacer desde la EBC? existe lo que se llama los centros educativos de la EBC hay un protocolo de actuación Existe un protocolo, que os lo podéis bajar en la página web de la asociación, eh, sobre centros educativos de la ERE. Se trata de alguna manera que diferentes tipos de centros educativos, universidades públicas, privadas, eh, institutos de bachillerato, de ciclos forma, de formación profesional, de, de secundaria, centros educativos de primaria... Eh, ...se vayan sumando... ...se vayan sumando el movimiento... ...firmen el protocolo... ...y empiecen a desarrollar actividades... ...relacionadas con el modelo de la EBC... ...se pueden conseguir... ...hasta... Eh, ...hasta cinco semillas... ...la semilla es el indicador que se suele utilizar... ...dentro del, del movimiento... ...para medir el grado de avance... De, ...por parte de una institución... En, ...en la aplicación del modelo de la EBC... ...entonces hay hasta cinco semillas... Se empieza con empezar a introducir buenas prácticas, se puede diseñar un índice del bien común, diagnóstico y ver cuál es la situación del centro educativo, qué se hace bien, qué se hace mal, qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar, eh, se puede firmar el protocolo de centro y pasar a ser un centro educativo del bien común, se puede implantar el balance del bien común. Eh, incluso también a nivel de universidades En España hay una universidad que ya ha implantado el balance del bien común Que es la Universidad de Barcelona De momento es la única que lo ha hecho Yo voy a ver, esta mañana ha tomado posesión la nueva rectora de la Universidad de Valencia Mavi Mestre eh, Hemos tenido elecciones hace muy poco Y eh, bueno, pues voy a intentar convencerla para que la Universidad de Valencia Implante también el, el, el balance del bien común ¿no? Y que adquiera un mayor compromiso <risa> Incluso la última semilla, la quinta semilla, se consigue cuando un centro educativo colabora con otros centros educativos y desarrolla proyectos de manera conjunta. ¿no? Y entonces digamos que se crea una comunidad educativa en, en el bien común. ¿no? Entonces serían los diferentes grados de actuación que se pueden realizar desde el punto de vista de la educación en el ámbito de la aplicación del modelo de la economía del bien común. Y acabo ya, es la, un, la última diapositiva, ¿eh? finalizo ya... Eh, desde el ámbito de la investigación, la investigación es muy importante. Y bueno, he, he puesto ahí la foto de Felder ¿por qué? Pues porque eh, Felber está muy interesado también en esta cuestión. Nosotros le planteamos eh, a finales del año pasado, cuando teníamos ya la, la, la cátedra en funcionamiento, él estuvo en la presentación de la cátedra, eh, desde el principio ha apoyado la, la constitución de la cátedra y eh, yo le planteé la posibilidad de hacer una investigación que consistiera en dos cosas primero, validar eh, las herramientas que está utilizando la matriz del bien común porque otras de las críticas que se suele hacer eh, es que esas, esos indicadores no están validados no, científicamente no son correctos bueno, vamos a demostrar que sí que lo son entonces vamos a coger los indicadores de, que se utilizan en la matriz del bien común para hacer el balance del bien común y obtener las puntuaciones y demostrar que efectivamente son indicadores que no solamente son válidos sino que además ya se están utilizando muchos de ellos eh, de manera parcial en otro tipo de, de, de métodos o de, o de metodologías eso por una parte y por otra parte otra cosa que queremos hacer con esta investigación es eh, analizar el impacto que están teniendo las, las empresas que están implantando el balance del bien común es decir, queremos demostrar que una empresa que está implantando el balance del bien común que digamos a nivel de casos es decir, eh, hoy hemos visto el caso de Altur eh, podríamos haber visto otros casos de otras empresas que están implantando el, el BBC pero efectivamente nos ha dicho que la empresa funciona mejor y está teniendo éxito. Pero es, hasta ahora son casos, ¿no?, y que los estamos contando. Pero queremos hacer un análisis estadístico, con estudios econométricos, a través de un análisis de ecuaciones estructurales, queremos utilizar la herramienta del PLS, que es una de las más modernas que se está utilizando en estos momentos, y demostrar que efectivamente las empresas que están implantando el balance del bien común están consiguiendo beneficios ...y están teniendo un impacto... ...y cuando digo beneficios no me refiero solamente a beneficios económicos... ...que también... ...beneficios económicos y financieros... ...pero también beneficios sociales y ambientales... ...y que existe una relación positiva... ...que era un poco el planteamiento que hace Porter y Kramer en su artículo... ...sobre el tema del valor compartido... ...que existe una relación positiva entre la creación de valor social... ...y ambiental y la creación de valor económico... ...lo queremos demostrar a través de una investigación... ...la investigación está siendo a nivel europeo... Tenemos dos socios que están colaborando directamente, que es una empresa alemana y, y un consultor de empresas en el Reino Unido, que están colaborando directamente con nosotros en la investigación, pero la investigación incluye una serie de países europeos. Austria, Alemania, y Suiza, el Reino Unido, Irlanda, eh, Italia, España, Portugal. Eh, creo que no me dejo ninguno. En Francia, Francia. Y como podéis ver, un, una, un elenco importante de países de la Unión Europea. Países europeos eh, en los que ya hay empresas que están implantando el balance del bien Estamos en la fase de recogida de respuestas del cuestionario. Es, hemos elaborado un cuestionario, eh, lo hemos pasado al Salve Monkey y lo hemos pasado por correo electrónico y estamos eh, recogiendo respuestas para luego hacer el tratamiento estadístico. Yo creo que esa investigación nos puede dar eh, idea, ideas y eh, resultados interesantes que puedan servir para. Eh, bueno pues de alguna manera mmm, contribuir a, a, a que a, a demostrar que el, que el modelo del que estamos hablando no es algo que es una locura que ha surgido por parte de una persona, sino que tiene un sustento también científico y académico y luego pues, si tenéis algo queréis que entre en detalle de alguna cuestión más, pues lo, lo puedo hacer pero hasta ahí un... muy, bien. muy bien, gracias, gracias, gracias. muchas gracias Yo creo que, eh, no sé si os ha quedado claro lo que es la economía del bien común, supongo que sí, vamos a hacer un descansito y después entramos en un debate. Que...